Yanina La Latorre apuntó contra Rial y el conductor salió a responder las acusaciones. A raíz de toda la polémica que se generó en los últimos días debido a la internación de Morena Rial, su padre el conductor de intrusos, Jorge Rial, arremetió duramente contra los hermanos Natacha y Ulises Haidt quienes se acercaron mucho a su hija en este último tiempo. Le pido a esos dos nefastos que se callen, expresó el periodista en Twitter. Pero inmediatamente, Dianina Latorre le reprochó la actitud que tuvo por aquel entonces frente al escándalo de su marido Diego Latorre con Natacha, los mismos personajes que sentabas en tu programa ¿no? ¿Cuántas veces te lo pedimos real? ¿Y vos me deshiciste a mí? Que no había hecho nada. ¿Y te gustaba reírte de nosotros con los nefastos, no? ¿Estás arrepentido? Comentó indignada la panelista. Pero el descargo de Yanina, no terminó en dicha red social y al día siguiente volvió al cruce contra Real en el programa Los Ángeles de la Mañana, extorsionó a Diego. Le dijo que vaya a cenar a su casa, él fue con Débora D'Amato a mis espaldas, aunque Jorge y Débora sigan diciendo que yo lo sabía. Le dijo que si iba a intruso si hablaba, no iba a tocar nunca más el tema. Diego le creyó. Esto fue un jueves, y el viernes sentó a Natacha. ¿Eso es ser honesto? ¿Y él ahora se queja de que Natacha o el hermano lo extorsionan?. A su vez. Desde la cuenta oficial de Twitter del ciclo televisivo LAM reprodujeron parte de dichas declaraciones por parte de la panelista sobre su ex amiga Deborah D'Amato y Rial. Por lo que el conductor, decidió recurrir a la misma red social para responderle, quien me contó todo fue a Robert Latorre llorando, literalmente, en el living de mi casa. Vino por pedido de arroba Yami Latorre. Hizo el contacto su amigo Nicolás Iseles. Estaba angustiado. Por mensaje le contaba que estaba conmigo. Lamento que su mujer mienta y vuelva sobre su humillación. Igual estoy en otro tema. Solo recuerdo este detalle. Y arroba tlatorrevino arroba intrusos pese a mi opinión en contra. Lo que no me gusta es que mienta arroba ya ni la torre. Sé que es su estilo. Pero acá hay testigos. Y más detalles que prefiero guardarme. Listo para mí, finalizó de manera contundente el periodista.